Señores, vámonos en este momento a recibir al doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Duarte, con quien vamos a conversar acerca de los rebrotes del coronavirus y la disponibilidad de camas para pacientes en la provincia de Duarte. Marcos Bonilla, buenos días, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, buen día, ¿cómo estás por ahí? Placer de saludarte, cuéntanos, ¿cómo anda el asunto del COVID? ¿Cómo está la disponibilidad de camas? en la ciudad, bueno, la provincia, ¿no? Adelante. Bien. Bueno, eh, como todos hemos estado notando, el COVID sigue aumentando. Eh, la disponibilidad de camas en estos momentos está muy, muy escasa. Entonces, ustedes saben que esto es algo que va cambiando. Eh, a medida que el paciente se va retirando de las camas por alguna razón u otra. En, esto, en el día de hoy... En el día de hoy eh, comparado con ayer, hay menos camas. Ayer teníamos apenas 30 y algo de camas. Hoy no tengo todavía el dato oficial, pero sí que and, a, frente a los ingresos de ayer eh, a, a, hay menos camas. Creo que debe andar por algunas 15 en el pueblo ahora o sea, mismo. Doctor, ¿hay menos camas disponibles para pacientes de COVID? De COVID, correcto. en es dónde? En el pueblo completo. En el pueblo completo. Porque hablamos en sentido general del Guisa Materno Infantil Siglo XXI, INEME y Centro Médico Nacional. Doctor, en el día de ayer tenemos eh, una denuncia la, muy fuerte de que lo, en el Hospital San Vicente de Paúl eh, tenemos esa información de que hay gente ingresados ahí con COVID. Correcto, en, así mismo en diferentes áreas hay pacientes con COVID en trauma a hay pa a la semana pasada había pacientes embarazadas con COVID positivo y en cardiología también. Y Pero tenemos entendido también que hay gente que va a visitar esos pacientes en el hospital, entran a la sala donde están los contagiados de COVID y se van para su casa sin ningún tipo de, de, de inconveniente. ¿Qué está haciendo entonces el colegio ¿Qué? médico para evitar esto? El problema es que nosotros solamente podemos pelear porque nosotros no podemos frenar a nadie que entre a los, un centro hospitalario. Se, se le está frisando al doctor. Ah, sí, eh, parece que... sí se, No eh, podemos retirar la calle, se, no, eso, Solamente alertar. Ok, eh, la, la, sí, se, la se se señal le... se le degrada porque él anda moviéndose, sí, se está en movimiento. Vamos a ver, si, si no podemos localizarlo, vámonos a la pausa y, y cuando regresemos, Vamos a hacer contacto de nuevo con el doctor Bonilla. Sí, correcto. Así es que no se vayan, sigan con nosotros. Hay más contenido desde mañana. No se gente contagiada de COVID. Vamos a reconectar con el doctor Marcos Bonilla. Adelante, doctor. Vamos a continuar con <risa> nuestra <risa> conversación. Sí. Eh, Le decía, estaba... decía ayer, ya al final, hablaba de lo que está la denuncia que nos hacían con relación a eh, pacientes con COVID en el Hospital San Vicente de paúl y que gente lo ha estado visitando a esa gente sin ninguna regulación. Correcto, sí, eh, así mismo es. Este en el San Vicente tenemos el reporte y, y hemos sabido de que hay pacientes eh, infectados en diferentes áreas, eh, traumatología, ginecología, cardiología. E Incluso me voy un poquito más allá hasta empleados positivos ay, ay. que hemos y luego lo han retirado. Y eso es lamentable. Eh, doctor, pero no hay un control con relación a eso, porque se supone que los pacientes con COVID deben de ir a un centro especializado como es el de Huiza. Eh, ¿Por qué permitirle correcto. que estén en el hospital? Correcto. Eh, a veces es en el momento en que uno llega, puede ser el momento del traslado, de, de iniciar el traslado, o también puede ser eh, el eh, en espera del, del mismo traslado, vamos a decirlo así. Pero no es que lo, lo han estado tratando directamente por el COVID, sino que le han detectado el COVID estando en, en el internamiento por alguna otra cosa. Ejemplo, un paciente con una fractura, uh -huh. eh, al hacerle la prueba se dan cuenta que tiene el, el COVID y deben tomar las medidas necesarias, ya sea de operarlo y trasladarlo a a Guisa, o tomar la medida que se vaya a tomar con respecto a ese paciente Muy bien Bien, Francis, ¿tiene alguna pregunta para el doctor? Una, una cosa ¿Hay una discrepancia en la información o es que es así? Se habla de que estamos en la segunda ola, según el, el, el, el el informe que dio el, eh, ¿cómo se llama? El que brega con los virus, ¿cómo es? El, el, el epidemiólogo. El epidemiólogo nacional. Nacional. Mira, yo siempre he dicho que esto puede ser hasta una tercera ola. Porque no recuerden primera ola que fue en, en marzo, sí. cuando... un cuando, y luego en julio, agosto. Sí, yo tenía razón, en julio por ahí. Cuando se abrió la. Sí. Y dio otra, otra subida. Acuérdense que hubo una temporada que dijimos que éramos la primera provincia que estábamos cero COVID. Sí. Lo recuerdo. Y luego subir de nuevo. O sea que ahí es que hubo la, la segunda ola. Y cuando. Que fue en, en el mismo periodo, creo que cuando el Peregrino de Puerto Plata. Sí. sí. Y etcétera. O sea que para mí esto es una tercera ola. Eh, y, y no es que está tan frío como lo, lo quieren pintar, porque está muy, muy fuerte ahora mismo. Doctor, eh, donde o sea, está, está siendo afectado hasta la, la el área lo que es pediatría, que en lo primero, en la primera sí, sí. Está en Bien, cabe destacar que estamos conversando con el doctor Marcos Bonilla, quien es el presidente del Colegio Médico aquí en la sección de Provincia Duarte. Doctor, ¿me escucha? Marcos, adelante, ¿nos estás escuchando? Sí, lo que pasa es que a veces entra una llamada y sí, ya saben que Sí, sí. sí, te entiendo. Doctor, eh, tenemos la, informa la, la información que hizo pública el director eh, provincial Duarte de Salud Pública, Luis Rosario Socía quien denunció que en el fin de semana de, de Navidad, ¿verdad?, el 24, esos días por ahí, hubo nueve muertos, pero en los últimos cuatro días no se han reportado muertos, sino uno solo ayer en el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué está pasando con relación a eso? ¿Se, se está manipulando la información? Muy bueno, a ver, bueno. Bueno, parece Porque, que pena. tenemos, tenemos problemas con la con la, eh, la señal de internet. Se está degradando mucho la señal de del doctor Bonilla, pero nada, vamos a Mira. seguir intentándolo y vamos nosotros a continuar con el contenido del programa. Sobre eso. De mañana, eh, ¿sobre qué? Sobre lo de... Hoy escuché a Uchi Lora. ¿Sobre lo de qué? Lo de la información que dio Luisito. Sí, ah, okay. los lo nueve muertos. <risa> eh, señores. El asunto de la información del director provincial, que ya ustedes saben que Luisito no es un individuo eh, que va a esconder nada. Ten cuidado. No, no, no. No, no, no, no, no es amable. No, no, no, no, no va a esconder nada. Y, y, ah, bueno. y él lo dijo, Francis, yo te lo mando a ti la información, de que la tenga correcta. Entonces... Pero se destacó precisamente... Él no maquilla nada. ¿no? no, no maquilla. Entonces se destacó precisamente que era información veraz y entonces mandaba a Uchi a pedir que me, que me desmientan si no murió Manolín Silva por ese uh -huh. caso, y mencionó otras personas que son las que están dentro del grupo que mencionó el director provincial. Claro, claro, claro incluyendo un amigo nuestro que murió... En la comunidad del cercado y varias personas que todo el mundo sabe que murieron de COVID. Ah, sí. Aquí en la Entonces, provincia de Duarte. Hoy, Entonces, eh, ayer, uh -huh. fíjense ustedes que yo presenté aquí el, el boletín de tres días consecutivos. Que decía cero. Y decía cero muertos. Y ayer publicaron un muerto de los, es decir, de los nueve. Que esos nueve muertos es posible que vengan apareciendo de uno en uno hasta febrero entonces no, están, no. están maquillando los números y están manipulando y, la información y algo importante que ustedes recuerdan la discusión que sostuvimos ayer y que yo hablaba que había que deslindar lo que era el plan del gobierno para concentrar opinión en, en opinión no pública Es decir que todos teníamos derecho a opinar el propio presidente aclaró justamente como yo lo planteaba Sacó en que las no que sacaron que, la pata que se refería a la parte gubernamental claro. que estaba siendo un tanto distorsionada. ¿Por qué? Porque el epidemiólogo el dio una, una Luisito dio otra sí. y el informe que dio el que presentó Yajan era, era otra. Y obviamente que el Estado tiene que tomar el control de la comunicación propia. Sí. No de los y, demás. Y, y maquillarla, muy bien. No, no, y decir, no. no, aquí no, aquí no ha muerto nadie. Aquí Pero solamente puedes, murió entonces, uno el fin de semana. Cuando fueron nueve, solamente la vamos de a hacer, Vamos a hacer la labor. Para eso están los medios, la prensa Vamos a hacer los, lo, lo medio, la, la, la labor nosotros de, de, de, de denunciar o de informar No, por no porque la información, yo lo, yo lo mandé el tuit ayer ahí. Mira, la información que dio mi, mi, eh, Milagro Germán fue pidiéndole a los medios uh -huh. aliados Ajá. que solamente difundieran la información. De ellos, la oficial. O sea, él, ella, ella le dijo a los medios una pregunta, de comunicación, una no investiguen, tonta. solamente publiquen lo de nosotros. Oye, oye, una pregunta, una pregunta tonta, tonta e inocente. Ay, Cuando ella habló de aliados, ¿se referirá a las nuevas bocinas del grupo? Dime, chamo. Mira, <risa> Mira no, no, hablaste feo. Tenemos una llamada. hablaste feo. yo feo. Vamos a escuchar mejor. Está el doctor, está el doctor, doctor, adelante. Buenos días. Marcos, adelante. Adelante, ¿cómo estamos? Muy bien, muy nuevo? bien. Vamos a continuar con sí. la conversación que dejamos pendiente, Marco. Doctor, le hacía la pregunta. El, el director provincial Duarte de Salud Pública eh, informó a la población que en el fin de semana pasado hubo nueve muertos solamente aquí en la provincia. Sin embargo, hemos visto... Los boletines, los últimos cuatro o cinco boletines que se han emitido de salud pública y solamente aparece en cinco días un solo muerto. ¿Qué está pasando ahí? Correcto. Oye, el, el doctor Rosario había estado informando día por día, en las diferentes medidas, en, en entrevistas, en todo donde se le presentaba, la realidad de, de los fallecimientos y de los afectados. De esta, de esta enfermedad, hasta que tiraron la orden de que ellos no pueden dar información. Ahora, esa, esa discrepancia entre lo que se ha estado emitiendo eh, y lo que sale en la plataforma es porque hay una mala sincronización desde siempre, desde que esta pandemia arrancó, hay una mala sincronización... Uh -huh en el sentido de lo que se reporta y lo que le llega y cuando lo dice. Porque a veces en algún pueblo fallece algún paciente en una hora que no está acorde con la con la que se le emite sí. a la, al gabinete, vamos a llamarle así, y, y no se y no llega a recibirlo. Entonces cuando ellos reportan allá, reportan algo... Todavía no. La Doctor, la es que no, la pero espérese, preparado. porque si hay uno que le ha dado seguimiento a ese tema, aquí he sido yo. Estamos hablando del de fin de semana del 24 y 25. Hoy estamos a 30. Estamos hablando de 6, 7 días después. Todavía no ha llegado la información. Cuando esa gente murieron eh, en eh, esos centros. Óyeme, este abogado, bueno, ya este eso abogado va a ver que... ...puramente no. eh, del gabinete... No, ah, no está bueno. la realidad, eh. porque si de aquí se le está reportando, de cada pueblo se le está reportando la realidad de que ellos publiquen otra cosa, ya eso es algo que sale de eh. nuestras manos, ah, mire bueno. eh, doctor. Le vamos a dar le vamos a dar un training a este abogado, Yayan El doctor eh, Amado José Rosa le va a dar un training. Porque le voy a una, lo que pasa me voy con esto, una placa de reconocimiento. No, le vamos, <ríe> no, no, le vamos a dar seguimiento a Yayan y le vamos a entrenar. Para que él comprenda que cuando se trata de notificación del interior al exterior, oh, eh, vamos a tomar en cuenta disculpa, la oye, distancia. <risas> la, la, la señal no me está llegando oye, El ahora. Franco, la vaina. La señal. Eh, ¿no, la distancia. ¿Eh, ¿Cómo es, doctor? ¿Aló? Sí, sí, adelante, Bonilla. Adelante, ¿Aló? te escuchamos. Sí, sí Te le escuchamos, escuchamos, doctor. Estamos aquí. Bueno. Mire, Parece que él sí, está teniendo problemas. Si pudiéramos comunicarlo, pero, por, por pero es evidente, señores es evidente que se está ocultando información a Que este hoy, pueblo. miércoles, Así es. en la enfausta noticia también eh, de la muerte de, de, de, en esta madrugada, del padre de los maestros, compañeros de Amado de, de la UAS, Alvin Toribio y Rafael Toribio. Fafo, ah, lo que constituye un gran pesar. Caray. Eh, caray. Alvin es el padre de Arbeiri, una, la abogada también eh, eh, a quien mandamos nuestras condolencias, ya lo haré personalmente y particularmente eh, a ellas, a las hijas de Alvin, entonces, ellos informan que el protocolo de, de la por la pandemia del COVID sí, no, no permite, no permite. Peper, digo, entonces, pero desde acá vayan va, nuestras vaya condolencias. Las condolencias a los para profesores para Alvin, Alvin Toribio, Rafael Fafo Toribio, Toribio Fafo, lo, Y para José Amado, y, su hermano, que es mi tocayo y amigo sí, de, te, de infancia. Tenemos, tenemos al doctor ahí. Que, el que, fabrica, que prepara los, los cerdos de Navidad ahí en Huiza. En Huiza. Guisa. Ah, okay, sí sí, sí. Bueno, está el doctor de nuevo acá, Francis. Adelante, Bonilla. Correcto. Repitan ahora, porque ahorita no lo están escuchando No, completo. que estábamos hablando con respecto a, esa, a, ese, a ese delay. El delay que se le da, Sí, delay. Ese delay que se le da al tema de la información, que es importante. Pero a veces me pregunto: en la condición de manejo. De esa información que la da Salud Pública, precisamente quien declara la muerte de un ser humano, Exactamente. y es un documento de Salud Pública, ¿cómo es que no se tiene una coordinación? Pero eso es una manera de manipular información. Ah, sí. bueno. Okay. Ya. Ah, eso, bueno. Eso es, eso es otro tema. No me ayude eh, Ah, bueno. Aquí, aquí nosotros está, reportamos y tenemos el, el, la, la estadística de lo real. Y el doctor Rosario, ahí ahí sí lo defiende Claro, y yo el también. El doctor Rosario ha estado expresando claramente la situación COVID desde antes, desde antes de esta Sí. Comunidad. Bueno, él lo advirtió sí. Hace sí, tiempo que él vino claro acá incluso él... y habló de que sí, debía delimitarse bueno, bueno, bueno. en la entrada y la cantidad de personas en los negocios. Incluso mostró claro. un sticker que iban a colocar en los y negocios diciendo está. aquí está no, puede, no puede entrar más de tanta gente. Pero eso hay que supervisarlo. ¿Tú sabes bueno. lo que hizo Luisito sí. en, en, en, Señores, en, en el restaurante de Moya? Vamos restaurante, a... Que él fue a comer. Vamos y vio que se había pasado la cantidad de ya. gente y sacó dos, sí. es que es así? Vamos a <risa> darle las gracias al doctor Bonilla, está trabajando, si no hay... está trabajando. Sí. Gracias, gracias por, por gracias por, a Arimendi de Moya, pero eso por pasó estar, en de Moya. Gracias, gracias por gollón. estar con nosotros y mantenerse por encima de las tantas disfruto, interrupciones. No hay nada. Bien, sí. gracias Marco, hay un placer como siempre. Vámonos a los WhatsApp. Señora, Vamos a lo WhatsApp, WhatsApp. Sí. mire, yo acabo de enviar una foto al WhatsApp, que quisiera que me la colocara así. Sí. Ay, ahí el WhatsApp a veros, para Vamos a ver, que dicen nuestros amigos sí. a través de la red social WhatsApp, miren la foto. Dios yo mío. quiero felicitar a mi, uno de mis preferidos cantantes, el brasileño Roberto Carlos, porque a los 79 años de edad tuvo la suficiente retórica para levantarse esa muchachita. 27 años.